La soledad es un privilegio para quien estuvo con la persona equivocada. La soledad es un privilegio para aquella persona que se vio encerrada en las garras de un mal amor. La soledad es parte de la vida, que te ayuda a sanar tu alma, a restablecer tu confianza sobre ti mismo, sobre ti misma. Cuando te das cuenta, la soledad realmente no es un lugar malo en donde estar. De hecho, es un sitio confortable donde vivir después de tanto dolor. Hoy... Quiero compartir contigo una reflexión de la mano de un invitado que tenemos hoy en el canal. Se trata de mi amigo Ricardo, que hoy prestará su voz para darle vida a esta reflexión. Te quiero pedir que veas el video hasta el final, porque Ricardo compartirá con nosotros una serie de cinco cosas que debes saber de la soledad. Una vez que asimiles estas cinco sencillas cosas, te darás cuenta de lo tremendamente bendita, bendito que eres, al estar solo. Literalmente te dirás a ti mismo, a ti misma. Era feliz cuando estaba solo, solo que no sabía que lo era. Te impactará, te lo aseguro. ¿Para qué esclavizarse a una relación tóxica cuando se puede respirar libremente la dicha de la soledad? Que mucha gente desearía ser famosa, tener dinero y estar rodeado de fanáticos o adoradores, sabemos que la felicidad no reside en ni en la opulencia o en las multitudes. Son muchos los famosos que desean retirarse de la vida pública y vivir vidas privadas y tranquilas. De igual manera, el que una persona viva como un ermitaño no quiere decir que esa persona sea infeliz. Nos han inculcado que el ser humano no nació para estar solo, y eso lleva consigo una imposición de lo que significa una vida bien vivida, al menos para los ojos de la sociedad. Nos han enseñado a sentir lástima, por y hasta miedo, de las personas que viven solas, como si la soledad fuera una enfermedad contagiosa. Decían los viejos que, es mejor estar solo que mal acompañado. Esta joya de la sabiduría popular suele ser rechazada por los jóvenes y a veces por los no tan jóvenes en su afán desesperado por compañía. Nada más peligroso para la libertad del ser humano que la inseguridad ante la soledad. Las malas personas tienen un olfato especial para detectar a aquellos que le temen a estar solos. Las personas dominantes y controladoras saben cómo avasallar a aquellos cuyas inseguridades los llevan a preferir la esclavitud de una relación dañina a la libertad de aceptarse a sí mismos, tal cual son. ¿De qué sirve la compañía si te perjudica? ¿De qué sirve alguien a tu lado que, lejos de ayudarte a crecer, te empequeñece y merma tus ganas de vivir? Toda relación tiene el potencial para beneficiar o perjudicar según la dirección que se le dé y según la posición que ocupen las partes. Una amistad, una relación familiar, laboral o de pareja puede aportar los ingredientes del éxito que han de convertir a una persona en un triunfador, o puede ser la principal razón de su fracaso y hasta de su destrucción. Todos conocemos alguna historia de un hombre o una mujer que terminaron locos o alcoholizados, o que incluso perdieron la vida por preferir una compañía conflictiva a la soledad liberadora. Si en la relación solo una de las partes se beneficia en prejuicio de la otra, entonces la relación, lejos de ser liberadora, se convierte en una relación esclavizante. Si solo una de las partes avanza mientras la otra se estanca, no tiene sentido seguir atados a tal relación, solo bajo el pretexto de no poder estar solos o que, como dice ese otro dicho, la soledad es mala consejera. La soledad no es una abstracción, tampoco una entidad maligna que invade o oscurece el entendimiento. Por el contrario, la soledad, es un estado del ser, una actitud consciente adoptada después de haber evaluado lo perjudicial que pudiera ser cierta compañía. Los consejos derivados de la soledad no son más que tu propia voz, una voz que en condiciones ideales hablará en nombre de tu bienestar y del de las personas que te rodean. Si no recibes a cambio del afecto y devoción brindado, la más mínima reciprocidad, ¿qué diferencia habría entre tal relación y una relación de servidumbre o esclavitud? Solo cuando la sumisión se vuelve enfermiza, ¿podría un ser humano optar por la opresión antes que la libertad? ¿Habría preferido un esclavo seguir trabajando sin remuneración y adicionalmente recibir castigo físico solo porque el amo o capataz le servía de compañía? o gozar de su libertad, poder ir a donde quisiera, hacer cuanto desear y no ser abusado físicamente? La soledad debe dejar de verse como algo negativo. La soledad debe ser la oportunidad que cada ser humano debe darse para contemplar la vida en su justa dimensión y el papel que ha jugado hasta ahora en ella. La soledad debería permitirnos autoevaluarnos y evaluar el papel que cada persona juega en nuestras vidas. La soledad es el momento para respirar sin la asfixiante presencia de personas que muchas veces consumen el aire que bien podría estar llenando nuestros pulmones, nuestro espíritu. Algunos estudios han determinado que muchas de las enfermedades que padecen las personas están asociadas a un ambiente de trabajo alguna compañía o relación tóxica. Muchas personas permanecen atadas, esclavizadas a un trabajo que no le gusta, a un jefe que los abusa verbal o emocionalmente. De, de igual manera, muchas personas tienen en sus parejas o amigos la verdadera fuente de todos sus males. Una mala compañía puede ser tan destructiva como cualquier enfermedad incurable con la diferencia de que cada uno de nosotros tiene el poder de curarse a sí mismo de una mala compañía. Son muchas las excusas que se pueden crear y creer para no dejar ese trabajo que nos esclaviza o esa persona que nos enferma. Cuando se insiste de modo empecinado en permanecer en un lugar que nos perjudica, no importa cuánta evidencia se nos presente, cuántos consejos se nos den. Si no somos conscientes de la necesidad de liberarnos, permaneceremos atados a lo que nos hace daño. «No hay peor ciego que aquel que no quiere ver», dice otro refrán popular. De modo que la ceguera no es necesariamente una condición física en este caso, así como la posibilidad de ver lo que está a la vista se vuelve una actitud mental, una decisión, quizás inconsciente, pero decisión al fin y al cabo. De igual manera la soledad o el miedo a esta debe dejar de ser una condición de aislamiento físico para convertirse en una actitud de autoprotección. Se puede seguir teniendo vida social sin necesidad de atarse a nadie, especialmente a las malas compañías. Se soltó el moño, solían decir también nuestros viejos para referirse a una mujer que había dejado a su pareja o se había independizado de su familia. Y que de pronto se mostraba muy feliz, liberada, rozagante. En el caso de la mujer, la crítica sexista oculta a los vicios de una sociedad que enseña sumisión y de ver por encima de la felicidad. Cito: "La mujer se debe a su marido y a sus hijos y por ellos debe aguantar todo". Es la idea detrás de muchas historias de sumisión y de infelicidad. Lo cierto es que detrás de estas críticas, lo que se evidencia en alguien que se soltó el moño, es la euforia que produce la libertad, desde el simple cambio de semblante, pasando por el modo de vestir, hablar, andar y de interactuar. Son muchos los cambios que se manifiestan en alguien que se ha alejado de una compañía de la que sentía esclavitud. En los hombres... La situación suele ser diferente. En concordancia con el discurso machista, el hombre que deja a una mujer que lo tenía sometido, hace bien. Todos notarán y elogiarán sus mejoras. Quien anduviera flaco y desaliñado, luce ahora repuesto y guapo. Romper el yugo de una relación esclavizante es, entonces, si se hace a un lado el machismo una decisión deseable y lógica, en cada escenario. En base a esto, se pudieran establecer algunas consideraciones. La soledad no significa aislamiento. Se puede tener amigos, familia, trabajo y entretenimiento, pero siempre reservando momentos de introspección que te permitan reencontrarte contigo mismo. No hace falta irse a una montaña, dar por terminadas todas tus relaciones o cerrar todas tus cuentas en redes sociales, aunque eso no perjudicaría en nada para estar solos. La soledad puede ser divertida. Son muchas las actividades que se pueden hacer y disfrutar a solas o incluso en sitios públicos pero sin la necesidad de una compañía dominante que imponga una agenda u horario. La lectura, el cine, los conciertos, los museos, los deportes al aire libre, las mascotas, la meditación, la contemplación de la naturaleza, son algunas de las actividades que debemos aprender a realizar a solas. La soledad no es una condición irreversible o definitiva. El decidir estar solos en un momento determinado no debe significar la pérdida de la fe en los seres humanos o la necesidad innegable que tenemos de socializar. Aunque se dan casos de personas que después de una ruptura o pérdida irreparable optan por no buscar pareja nunca más, esa no tiene que ser la solución. Son muchos más los casos de mejores segundas partes. Relaciones exitosas que ayudaron a superar los traumas de un fracaso anterior. Y esto aplica en relaciones de pareja, de amistad o laboral. La soledad debe conducir al crecimiento personal. Como una actitud consciente, el periodo de soledad debe llevar a una evaluación de nuestra conducta, y nuestras expectativas respecto a nosotros mismos y las personas que nos rodean. Lo sano es que se decida buscar relaciones armoniosas donde la libertad y la felicidad sean lo prioritario. La capacidad de sentirnos a gusto, solos o acompañados, debe ser el resultado de estos periodos de reflexión. El miedo a la soledad es inculcado, como tal también puede ser desaprendido. Son muchas las cosas que aprendemos desde bien pequeños, son muchos los miedos que nos inculcan desde que tenemos cierto nivel de conciencia, desde el temor a ciertos animales que pudieran representar una amenaza real a nuestras vidas, hasta temores infundados a personas de otros colores, religiones u orientaciones sexuales. Son muchos los miedos que desarrollamos en nuestras vidas. De la misma forma, como dejamos de temerle a una araña, a la oscuridad o a alguien de otra religión, podemos dejar de temerle a la soledad y a aprender a interactuar con ella. Para cerrar y parafraseando el refranero popular, lejos de ser mala consejera, la soledad pudiera ser la única y mejor compañía que necesites.